Este martes, la Universidad Autónoma de Santo Domingo, recinto San Francisco de Macorís, ofreció los detalles de lo que será el quinto Festival Cultural Ana Luisa Arias. El director de este recinto, Miguel Medina, resaltó la importancia de este evento regional. Pusimos en conocimiento de la comunidad universitaria, de San Francisco de Macorís, la región y el país, eh, lo que será el quinto festival cultural Ana Luisa Arias, que será un festival de festivales, un mega festival, porque vamos a tener un festival de narradores, una feria artesanal, una exposición de pintura, un festival de teatro, eh, van a participar todas las escuelas, eh, se va con, a celebrar el 35 aniversario del ballet folclórico del recinto, se van a reconocer personalidades del arte, del arte y de la cultura a nivel de la República Dominicana, con decir que se va a iniciar el 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad, y va a concluir el 8 de marzo con un reconocimiento a mujeres destacadas en el arte en, en la República Dominicana. Eh, 24 o 25 días de festival educativo porque la feria artesanal será educativa eh, habrán actividades educativas de teatro, de cine, de televisión, de fotografía estará presente la escuela de música con un gran concierto sinfónico en, en el recinto, eh, conferencias con los principales escritores de la República Dominicana e invitados internacionales de Puerto Rico, de Cuba, de Haití, será todo un derroche cultural que nos colocará como la capital de la cultura en la República Dominicana del 14 de febrero al día 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. En la presentación de dichos detalles estuvieron presentes las autoridades del recinto y los directores de los grupos culturales, que hacen vida en el campo de estudios superiores. Para NTN, su noticiero regional, Jesús Daniel Villalona.